Bienvenidos. Es un gusto para nosotros estar aquí en el, abriendo lo que es las, los festejos del 40 aniversario de lo que es la Universidad Franco-Mexicana. Y qué mejor que con su fundador, con el profesor Eliseo Morales Padilla. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Es un gusto saludarle. Mire, ¿qué le parece si antes de iniciar eh, me permite compartir un videíto? ¿Qué es lo que va a explicar, lo que vamos a hacer durante toda esta serie de ¿no Muy bien, adelante. Un segundo. Era 1981 y la ciudad de Naucalpan comenzaba su expansión para convertirse en lo que es actualmente. El profesor Eliseo Morales Padilla, quien inició operadora de Colegios La Salle, tuvo la visión de que Naucalpan podía tener su primera universidad. Fue así como se originó el proyecto de la Universidad Franco-Mexicana. De entonces a la fecha, por sus aulas han pasado ciudadanos ilustres que se desempeñan en diversos ámbitos profesionales, tanto de México como del extranjero. Comunicólogos, psicólogos, abogados, mercadólogos, diseñadores gráficos y negociadores internacionales, como otras licenciaturas, han enriquecido la vida profesional de nuestro México. En este 2021, celebramos por todo lo alto el 40 aniversario de este sueño, hoy convertido en realidad. Y con orgullo podemos decir que ser franco es, ha sido y será para todos nosotros y para los que ya no están, motivo de orgullo y satisfacción. Cuatro décadas, 40 años que nos comprometen a seguir dando lo mejor de nosotros para el engrandecimiento de nuestra universidad, de Naucalpan y de México. Es por eso que a partir de esta celebración, ...estaremos haciendo un recuento de las vidas y obras de los personajes, alumnos y maestros que han pasado por nuestras aulas... ...y que con orgullo podemos decir que personalidad es ser franco. Pues bien, ¿qué le parece, profesor? Personalidad es ser franco. Pues nuevamente le doy la bienvenida, de verdad, como le dije, es un gusto para nosotros y es un honor... ...tenerlo aquí en su casa, en la Universidad Franco Mexicana... Y, pues, ¿qué le parece si empezamos a platicar un ratito? Sabemos que usted cuenta con una gran trayectoria en todo lo que es el sector educativo y que finalmente, pues, fue lo que lo llevó esa pasión y ese amor por la educación a fundar Operadora de Colegios La Salle. Cuéntenos cómo fue que inició ese sueño, por favor. Pues, yo creo que se inició siendo yo niño y adolescente. Me acuerdo que me llamó la atención la vida y la actividad que llevaban algunos de mis maestros. Y eso me invitó para que cuando me llegó el momento, pues estudié la normal primaria y luego la normal superior. Después tuve oportunidad de estudiar eh, inicios de filosofía y pedagogía. Y pues eso me llevó a fundar los colegios. Eh, en ese momento, el, el área metropolitana del Estado de México estaba en pleno crecimiento. Ciudad Satélite, San Mateo, eh, Arboledas, etc. Pues estaba en, en crecimiento pleno. Y pues yo creo que la, la vida me llevó a eso, ¿no? Dicen que pues que hay oportunidades en la vida y que hay que saberlas aprovechar. Yo creo que, que pasó un poco de esto y, y se fundaron los colegios La Salle de seglares del Estado de México. Ok, muy bien. Y finalmente, como dice, si empezó desde niño es porque desde niño descubrió su vocación, descubrió este amor por dar a los demás, por enseñar a los demás, o porque los demás tuvieran esta oportunidad de educación, de aprendizaje, a lo que creo que todos tenemos derecho, ¿no? Claro que sí. Y bien, una vez creada Operadora de Colegios Lasalle, el profesor Eliseo, ¿cuál fue la visión que lo lleva a conformar lo que es la Universidad Franco-Mexicana? Pues yo creo que fue un crecimiento natural. Al crear eh, Operadora de Colegios Lasalle, se inició pues como todos los, uh, lo, la, los colegios las hallistas, tanto de seglares como de religiosos eh, pues, nada más era para para niños entonces así nos iniciamos con la primaria completa y primero de secundaria para niños uh -huh. pero naturalmente el mercado los papás pedían también el servicio para las niñas. Claro. Entonces se creó el Instituto Femenino Lasalle. Después, la primaria misma empujó a, la crea a, la creati a crear la secundaria y esta la, la preparatoria. Y la preparatoria misma, pues la universidad. Entonces fue un crecimiento, creo yo, natural. Uh -huh. El mismo mercado nos fue indicando el camino. Ok, y hoy por hoy tiene muchas generaciones, son miles de alumnos que han pasado por Operadora de Colegios Lasalle y que han pasado por la Universidad Franco-Mexicana. Y profesor, con este crecimiento, con, esta, con este mercado que dice, ¿no? empezando desde lo que es eh, Jardín de Niños, Primaria, etcétera, porque bueno, ya cuenta Operadora de Colegios Lasalle con todos los niveles, sabemos que la Universidad Franco-Mexicana fue la primera universidad en Naucalpan, por lo tanto la competencia pues obviamente no tardó en llegar. ¿Cuál ha sido, desde su punto de vista, la fórmula para que la Universidad Franco-Mexicana continúe vigente y hoy podamos decir orgullosamente que este año festejamos 40, el 40 aniversario? Pues yo creo que cada, cada institución encontró su nicho dentro del mercado. Y nosotros quisimos conservar ese nicho, lo hemos cuidado y hemos tratado de dar un servicio continuo y de la mejor calidad que hemos podido. Yo creo que ese es la, pues no el secreto, pero sí el camino. Ok. Y finalmente, educación de calidad y humana, ¿no? Que es parte de la filosofía, la visión y la misión de todo lo que es el Corporativo operador del Colegio Lasalle y, por supuesto, la universidad. Así es. Básicamente, el ser humano es el, pues, es el centro de nuestra labor, ¿no? Así es. Profesor, por las aulas han pasado, como le decía, miles de alumnos, docentes, personal administrativo, que bueno, ya más adelante, como le había contado en un, en un previo, pues vamos a tener la oportunidad de conocer a pues, los más posibles, ¿no? porque hemos tenido alumnos muy destacados que han trabajado o que se han desempeñado en diferentes sectores, personal administrativo que ha estado prácticamente toda su vida en lo que es operadora de colegios de asaño. Yo creo que es una de las cuestiones que nos podemos enorgullecer, y lo digo porque soy parte también, de que finalmente somos muchos los que hemos estado años. Y otros, por supuesto, nos llevan muchísimos, ¿no? O sea, una carrera totalmente este, grande dentro de lo que es colegios y la Universidad Franco-Mexicana. Nos gustaría que nos contara a lo mejor alguna anécdota con todas estas personas que usted conoce, porque le repito, son miles tanto de docentes como personal administrativo, alumnos. ¿Alguna anécdota, algo que a usted le guste o que recuerde de lo que es la Universidad Franco-Mexicana? Pues yo creo que tanto operadora como, como la Universidad Franco-Mexicana se distingue, por conservar a sus empleados y, y, y, vamos, envejecemos junto con la institución. Uh -huh. este, pero así que recuerde yo algún evento, pues a mí me da, espero con, con gusto, el, el, la actividad este, periescolar, que, que son lo, la, la obra de teatro anual que se ha vuelto ya, una costumbre, una tradición en la universidad uh -huh. y que, pues varios de los maestros se dedican gran parte de su tiempo libre a perfeccionar esa obra anual de teatro. Y, y pues yo creo que no solamente yo sino varios elementos de la universidad esperamos con gusto para contemplar cómo pues algunos de los muchachos creo que va a encontrar ahí su, su vocación, su carrera de, de actor, porque lo hacen además muy bien. Así es. Y mire, déjeme le cuento que además, como dice usted, además de envejecer o de pasar también nuestros años con la universidad, creo que en la universidad se ha formado una muy linda familia. Todas las carreras participan de uno de u un otro modo, eh, dentro de lo que es la obra de teatro, ¿no? Finalmente, aunque sea una materia o una actividad de lo que es la carrera de Ciencias de la Comunicación, pues hay muchas personas involucradas, desde maestros, eh, por supuesto, los alumnos, el personal de intendencia, también profesor Morales, que es el que nos ayuda en la parte de, de pues, obviamente, la, el acomodo de lo que es el, el escenario, etcétera, ¿no? Y, pues, le puedo decir también, orgullosamente, soy psicóloga egresada de la universidad, que pues también los chicos de repente entran ahí como a calmar a sus compañeros en esta parte de la, del pánico escénico que le llaman, ¿no? Porque nos hemos encontrado y son una de las cuestiones que eh, de repente platicamos la directora académica y yo, Lupita Romero eh, cómo se ponen muy nerviosos al inicio de la función y no le digo cuando es la función de gala que es la que se le presenta a los directivos que se le presenta a usted, se ponen muy nerviosos ha habido chicos que de repente ya no quieren salir y dices no, o sea, tienes que entrarle, entonces la verdad es que todos, todos, todos eh, cooperamos para que esas obras sean de calidad, ¿no? Por supuesto, los maestros, Patti muñozuri que es la que generalmente se encarga de eso, junto con la licenciada Romero, eh, eh, dan lo que es alma, cuerpo, corazón, todo para las obras, y me da mucho gusto que, le, que sea algo que usted recuerde y que usted espere cada año. Por ahí no sé si se acordará del 35 aniversario que hicimos una función por todo lo grande, ¿no? Con alfombra roja y demás. Este año, bueno, desafortunadamente no se pudo, pero... De igual manera, pues, se presentó vía Zoom, de manera como lo estamos haciendo ahorita. Y también el trabajo de los chicos, pues, fue eh, bastante, bastante bueno, ¿no? Se, se aplicaron en hacer su obra de teatro. Pues todo ese nerviosismo queda tras bambalinas porque a veces no se nota, ¿eh? Lo hace, lo hace muy profesional. Sí, la verdad es que nos da muchísimo gusto. Profesor, a sus 40 años de esta lo que es la Universidad Franco-Mexicana, ¿qué piensa del desarrollo que ha tenido? Porque finalmente ahorita contamos con seis carreras. Eh, en su momento hubo algunas, y me imagino que también, eh, como lo decía hace unos minutos, fue por esta demanda del mercado, eh, con, cual, con, qué era, con qué carreras se iban a empezar. Ahorita, eh, como comentábamos, la universidad sigue vigente, pero en estos 40 años, ¿cómo ha visto usted el desarrollo de la universidad? Pues yo creo que se ha conservado en, en, el, en, la, en el área de mercado que tenemos desde un principio, porque se ha cuidado. vamos, La universidad nunca se pensó como una institución gigantesca, este, con decenas de, de carreras, ni, ni tampoco con grandes instalaciones porque no, no fue la idea inicial y lo hemos conservado así. Pero cuidando la calidad, yo creo que esas dos cosas nos han permitido el evitar el gigantismo y el cuidar la calidad. Y eso es lo que nos ha permitido permanecer y, y permanecer por largo tiempo. Se calcula que, pues que a, a, antes del quinto año la mayoría de las iniciativas de las empresas que se inician se agotan, se terminan, y si ya cumplimos 40 años, pues es por algo. Sí, así es, y como le decía hace unos momentos, creo que además de impartir lo que son conocimientos en las diferentes carreras, se logra un ambiente muy agradable. Desde la parte de los compañeros de trabajo, como le decía, somos una pequeña familia y efectivamente ese trato personalizado, el hecho de que no sea una, una universidad gigantesca en donde, pues la verdad, la mayoría de los alumnos eh, pasan a ser un número, ¿no? Aquí le puedo yo asegurar, y usted lo ha visto las veces que ha visitado cuando visitaba la universidad, que todos se conocen por su nombre, o sea, sabemos quiénes son de comunicación, quiénes son de psicología, quiénes son de derecho, etcétera, ¿no? Y la verdad es que el hecho de, de, de que sean. Que sea esta atención personalizada es lo que da como el calor para que sea esta, esta gran familia que le digo que ahorita está festejando su 40 aniversario. Profesor, le voy a leer algunos eh, saludos que le están ahorita nos están poniendo en, en Facebook, si le parece, porque bueno, aquí están, dice Marisol, la maestra Marisol Cuello, nos manda saludos, felicitaciones. Eh, el, el vicerrector que también nos está viendo ahorita, un agradecimiento al profesor Morales por su legado a la educación. María Morales, dice, mi alma mata de la Universidad Franco-Mexicana. Bien sabemos que salió de la carrera de Derecho. Le mandamos un gran saludo. Eh, 40 años formando personas con el esfuerzo y trabajo de todo el equipo UFRAMA. Gracias por compartir tan hermosa vocación con tantas generaciones, profesor. Mm, le mandan muchos saludos. Eh, por aquí había encontrado uno, nada más que se van pasando todos. Um, Profesor Eliseo Morales es un hombre extraordinario y lo admiro. Es todo un placer conocerlo y haber trabajado en el equipo Morfran y operadora. Licenciada Alejandra, qué orgulloso estoy de ti. Gracias. Aria Bendaño. Aria Bendaño estuvo con nosotros en la Universidad Franco-Mexicana, Plantel Norte. Y aprovechando el comentario de Ari, cuénteme cómo surge Plante el norte, porque orgullosamente tenemos dos campos: Encomienda y Norte, que está en Gorditlaniscal. Pues también fue por solicitud del mercado, por solicitud uh -huh. de los papás. Uh -huh. Pedían allá, básicamente, una secundaria. Se creó la secundaria, pero también se vio la necesidad o la oportunidad para una universidad con determinadas carreras que no existían en el rumbo. Entonces, pues, ¿también? también fue oportunidad y mercado el que indicó el camino. Entonces, esa visión ha llegado muy lejos, profesor, porque finalmente, aunque usted dice, bueno, fue la necesidad de ir subiendo de niveles, ¿no? De primaria, secundaria, etcétera. Y, obviamente, después de prepa, pues, crear, una comunidad educativa para que pudieran hacer lo que son las licenciaturas, la parte de la universidad pues también se va un poquitito más lejos, ¿no? Que es Pautitlán y Scali. Pues sí, yo creo que también son las circunstancias providenciales. Yo creo mucho en la providencia. Cuando estuvimos allá buscando un lugar, pues encontramos un estupendo lugar para la universidad como campus físico, y, y para la secundaria, como es el campus de, de cotitlán Izcalli, Entonces, yo, pues, se va complementando una cosa con otra y pues es cuestión de ir uniendo nada más las circunstancias para que se den las cosas. ¿Qué espera, profesor, de aquí, de estos 40 años en adelante para la universidad? ¿Qué espera, qué desea, qué le gustaría que pasara con mm. la universidad? A mí me gustaría que permaneciera mucho tiempo, que, pues que varias generaciones se realicen dentro de la universidad, que ese mismo espíritu familiar y personalizado se extendiera por el tiempo y que fueran varias generaciones las que sostuvieran la universidad en funciones. Eso pues eso me gustaría como, como un buen deseo y hay que poner las bases para que eso suceda, ¿no? Claro. Pues de entrada vamos por otros 10 años más porque tenemos que festejar el 50 aniversario, como ve Pues mire, ya la, la operadora cumplió ya sus 50, 50. hace uh -huh. poquito tiempo, el año pasado. Así es. Este, yo espero que también la universidad lo logre y ojalá estemos con vida para celebrarlo. Así es. Le voy a leer otros porque están entrando varios mensajes. José Ramón Hernández nos dice feliz 40 aniversario y saludos para usted. Profesor, eh, también mandan saludos por acá. Eh, Leti Soto, que es directora de preparatoria de Cautitlán Iscali. Gracias, profesor Morales, por hacernos partícipe de su sueño en este maravilloso mundo de la educación. Le mandan muchas felicitaciones, muchos saludos, muchos agradecimientos. ¿Y qué le parece, profesor? Esta entrevista realmente es muy pequeñita porque la idea es, pues, presentar precisamente a las personalidades Franco. Y como le dije, qué mejor que empezar con usted, que es el iniciador de este sueño. Eh, ¿Qué le parece si nos regala unas palabras para todo lo que es la comunidad, alumnos, exalumnos, maestros, profesores? por este 40 aniversario. Pues, ¿qué les pudiera decir? Que ojalá sigan encontrando en la universidad un espacio para su plena realización y, por ende, para encontrar la felicidad. Creo yo que realizándonos en lo que nos gusta, para lo que, para lo que nacimos, pues encontramos la felicidad, ¿no? Yo les desearía a todos, a los, vamos a los profesores, al a, a área administrativa, al a área de servicio, en fin, a, a todos que nos realicemos dentro de la universidad. Así es. Y finalmente, como le decía, vamos por otros 50 años, profesor. Por otros ¿Sabes? 40, más bien, otros 50. Vamos por el 50 aniversario por otros 40 años. Profesor, de verdad para nosotros fue un gusto que nos haya acompañado en la apertura de esta actividad. Por ahí, yo sé que usted fielmente nos sigue en nuestras redes sociales, porque de verdad nos da gusto recibir sus likes y ver todo lo que subimos, que compartimos, el trabajo de los chicos, el trabajo que hay detrás también con la parte de profesores, con la parte administrativa, etcétera, los directivos. Y de verdad no me queda más que darle las gracias a nombre del de vicerrector eh, Héctor Guzmán, la directora académica, la, la licenciada Guadalupe Romero, y por supuesto, el rector, el ingeniero Enrique Obrechneider por dar esta apertura al 40 aniversario y a los festejos. No podíamos, independientemente de toda esta situación que está pasando, no podíamos dejar de echar la casa por la ventana, ¿no? aunque no nos podamos reunir ahorita, aunque no podamos festejar. Pues yo creo que es importante agradecer y reconocer, primeramente, a usted por hacernos partícipe de ese sueño, como nos dijeron, y por permitirnos seguir en esta parte de la educación. Profesor, le agradezco muchísimo nos haya dado estos minutitos. De verdad, fue un honor para mí poder platicar con usted. No, yo les agradezco que me hayan hecho este espacio para poder platicar con ustedes. Muy amables. Muchas gracias, profesor. Pues bien, estos fueron unos minutos platicando con el profesor Eliseo Morales Padilla, fundador de operadora de colegios La Salle y, por supuesto, Universidad Franco-Mexicana. Nos vemos o nos vamos a ver más bien cada jueves con diferentes personalidades. Espero nos sigan y por favor, si tienen preguntas, si tienen algún, algún anécdota, algún recuerdo que quieran compartir en el chat, pues ya saben que vamos a estar leyendo todo. Profesor, muy buenas tardes y que tengan un lindo día. Hasta luego y muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego.